dejar un curso. Física general. Ya, física general. El trabajo, el trabajo. La firma. <ríe> el eje, es. Bueno. ¿Y en cuál están hoy día? Tienen que estar en el programa el eh, de segundo. Sí, ahí en esos dos, ya. Entonces, se meten acá, intentos, y aquí seleccionan usuarios matriculados que han hecho o no ¿Susurra? de resolver el cuestionario, ¿cierto? Ya. Mostrar el informe, Uh -huh. no le ponemos toda la calificación malta, no, se no. Queda todo no el... que, que, que toda la información Separado por Excel, descargar, uh -huh. ya. y aquí están todos. ¿ya? Ya. Fíjate, no está el root del alumno, no está el correo. El correo les puede no. servir como yo filtro por el nombre, y entonces. Dije, que igual vale es un cuatrico porque ya alcanza el número. Pero el nombre completo. Pero con el.. con el, el root, o sea, el correo es único. También. Y entonces yo agregué este, esta columna aquí. Y aquí le pongo. Eh, aquí busco. Hacia abajo. Había doscientos y tanto, ¿cierto? Entonces, cerca del doscientos y tanto. Ahí, justo acá. Están. comienzan los, las rayitas. Entonces, rindió, no. Y de aquí para abajo, doble clic. Entonces aquí no, me rellena atención, todo. Sí. Ese no, para que no lo cuente. Y ¿Por qué no hay que el nombre de usuario en ese reporte? Eh, no sé. Sí. Ya, entonces, tengo eso. Selecciono todo. Datos, tabla dinámica, manual, hoja nueva. Bueno, en este caso podemos hacer correo electrónico, ¿cierto? Y aquí lo separo por rindió, lo pongo acá. Entonces aquí me tira los que no han rendido. No. Los correos electrónicos que no han rendido y aquí los correos electrónicos que se han rendido. Y le puedo agregar eh, calificación. Pero aquí me las cuento, entonces voy y calculo el máximo. Ah, un detalle Hay taller. que transformar a números Sí, sí hay que transformar a números, me faltó ese detalle no, mañana. Eh, la mañana. Hola, Voy a empezar todas aceptar, okay. Y aquí nos vamos a, a ver, Aquí Y está la dinámica Actualizar todo Sí, porque no lo... Aquí es donde falla y no debería fallar. Oye, pero. Eh, yo creo para. Esto, esto es una herramienta que ustedes tienen para entregar un informe. Pero. Eh, para poder, para ¿no es cierto? Motivar a los cabros y que, eh, que ingresen, yo creo que una alternativa sería eh, conversar con cada uno de los profesores. ¿Qué te parece? Claro, pero lo importante es tener la información, así como, oye, yeah, tus caballos. Claro. ¿Las cambio todo o no? Ya. Por alguna razón, esta cuestión ¿esto ah, no está la soltando. Ah, porque soy pájaro. Voy no a cambiar estas. Y nos va a botar la dinámica. A ver. Actualizar, actualizar todo. Ahí está. Entonces, aquí por ejemplo aparece ya la cantidad de intentos y la nota máxima. O sea, este cabrón lo intentó cuatro veces y tiene un 100, un 100. Entonces, por una parte le entregáis eh, información. Eso es lo, lo que se necesita. Oye, claro, mucho claro. más rápido como no lo hacía. <risa> Mira, lo que pasa es que estoy mandando correo para invitar a los profes que presenten sus ideas. Vamos bueno, sí. a